y e venimos a exponer la a importancia de la escuela. La escuela es un sitio imprescindible para aprender a leer, escribir y disfrutar. Por ejemplo, en infantil, cuando no tenemos preocupaciones, jugamos con los amigos tanto en las aulas como en los recreos, y pasamos en un grande, porque, claro, de aquelas no nos preocupábamos por nada. Cuando empezamos a mejorar, ya tenemos que hacer deberes, exámenes, e practicar y e estudiar más. Por eso, en la primaria, ya empezamos a hacer más responsabilidades y también comienzan a exigirnos más. En la escuela, aunque se usan cosas y no deseadas, las que podemos aprender a mejorar como acoso escolar son muy bien. Para solucionar esos problemas deberíamos avisar a un profesor o, a, o a, un, a un adulto. Porque también en a eso cuando producense unos cambios, tanto psicológicos como hormonales, muy importantes. a eso ayudamos a, entenderlo, a entenderlos y a vivir con ellos. También en la secundaria obtenemos una una cultura será que es muy importante en la vida diaria, cuando seamos adultos. Pregunta. Sí. Parece que el caso del acoso escolar es real, que existe, sí. mucho. ¿Existe dónde? na primaria o en secundaria? la secundaria? ¿Más? ¿Más que en la primaria? Sí. Non sei, eh, no sé, no tengo claro. Pero... No sé si no será tanto... No es último ciclo de primaria. ¿Te vistes casos de esos? No te cole, no. Pues aquí tampoco, sabrás. Ah, va, vale, sigue. Bueno. Mmm.